Cargando, cargando. Se debería aparecer Guayra, está en live. A ver. Cargando, cargando. Cargando. Este live. 5, 4, 3, 2, 1. Pues. Se carga tan rápido. Eh, listo, ahora sí estamos en live. 3, 2. ¿Sí? Uno, sí. Ahora estamos en live. Oh. Día 19, mentiras, día 20, 20 de agosto, esta mañana para... Día 20, sí, ok. Estoy en mi reto de 30 días de hacer lives, y es uno que me inventé yo mismo, por, por el, mi club de la constancia, no, mentiras, mi club de los por, procrastinadores, de los conservadores, lo opuesto, ¿no es cierto? Y entonces dije, voy a hacer 30 días... Que es algo que quería hacer desde hace un uh, montón de tiempo, desde febrero, y, y estoy en ello. Entonces voy en el día 20, me quedan 10 con este 11. Hoy, para acompañar esta experiencia, me he hecho de personas interesantes que me acompañen haciendo estos live. Y hoy nos acompaña Patricia Alfaro, ella es coach ontológico, ontológico, aparte de muchas cosas más como mamá, hija, hermana, consultora de... Continuidad de negocio, seguridad de la información, implementación de buenas prácticas y un montón de cosas más. Ingeniera de sistemas, ¿puedes ser? Sí, perfecto. ¿Estoy bien? Bien, bien, ¿ves? Entonces, y nosotros nos conocemos hace varios años y nos hemos acompañado en diferentes procesos profesionales, especializaciones y también personales muy interesantes. Y la cosa, Patricia, es que yo quiero ser perfecto quiero ser perfecto, yo quiero llegar a la perfección, así, en okay. muchos aspectos. Quiero llegar a la perfección, sí, Guaira, sí. bueno, hola, primero, este, buen, buenos días, bueno, por acá, y buenas tardes por allá, ¿no? Sí, este, sí Guaira, bueno, primero, este, gracias por estar ahí, me, me encanta estar acá, me encanta verte en la cámara, me encanta este bueno verte por este medio. Y, y sí, nos conocemos hace muchos años. Y en el tema de desarrollo personal, sí, pues él es la persona que de alguna forma me, me obligó a estar acá. Fuerte, Así que ahí vamos. Y para tu pregunta, ¿no? este Tú quieres ser perfecto. Ok, ¿qué tienes por perfección, Guaida ¿Qué es perfección para ti? Bueno, listo. Para, para, antes de, de caerme en esa pregunta tan difícil, yo estaba haciendo ahí mi intro un poco caricaturesca de quiero ser perfecto porque siento que es algo que está presente en muchas personas de manera consciente o inconsciente. Tal vez como que lo queremos, pero que no lo decimos, solo está en nuestros actos, que es mucho más trascendental que decirlo, ¿no? Y en cositas simples, en diferentes roles. Okay. Entonces, yo ahora me a lo que me preguntas, que creo, la definición creo que es perfecto, es una, un estado un, sin, sin errores, un estado sin defectos, algo ¿no? así de momento, para poderlo así en chiquito. Sí, pues. Sin errores, sin defectos. Sí, entonces... Ahí pues ¿no? yo me pregunto, ¿no? este, ¿cuántas veces también yo pensé en esto, ¿no? en esto de también quiero ser perfecta, ¿no? y, pero si la perfección es hacer algo sin errores o sin fallas, ¿no? como te dice el diccionario, ¿qué, ¿qué es algo sin fallas? ¿Puede haber algo que no tenga fallas? ¿O eso podría ser relativo para, para, para cada persona? Mucha Porque de repente lo que es falla para mí, no es falla para ti. Uh -huh. Bueno, tú y yo que tenemos de trabajar en un mundo de, de implementación de estándares internacionales, ahí tenemos, ¿te acuerdas? Las mejores prácticas, de best practices, que, y que cuando trabajábamos como auditores íbamos a evaluar a, a los procesos de la gente y sus funciones, y nosotros decíamos si algo estaba bien o mal, pero lo interesante es que era, no, no era nuestra opinión, Siempre era contra Ajá. algo, contra una referencia, contra algo que lo dicta. que Podrían ser muchas cosas, en ese caso era una regla, una normativa, puede ser una ley. Pero también vienen como que las cosas sociales, que quedan como una ley. Así tiene que ser. Y contra algo ¿Qué? entonces soy perfecto, contra una referencia. No, no es que la perfección sea algo porque sí, o algo que... No sé cómo explicar esa parte pero siempre es contra algo, perfecto contra algo. Sí, la perfección es, contra, como tú dices, ¿no? es alcanzar algún estado de repente futuro que tú quieres o algún, este, alguna forma futura que tú quieres ser, no sé. Pero, este, y ahí vamos, ¿no? cuando trabajamos, como tú dices, en el campo de organizaciones, nosotros lo hacíamos frente a normas, frente a estándares internacionales que estaban validados y aplicaban para todos los que decían, sí, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer así. Pero había una decisión, ¿no? Primero, yo quiero entrar a este estándar y, y nosotros los comparábamos contra eso. Y era bonito porque la, el, las organizaciones, ¿no? Comenzaban a, a esto de mejorar, aprender cosas, o tú ibas, ¿no? Diciéndole, ok, ponle a tu progreso esto, esto, esto, y ¡ah! Se volvía todo mucho mejor. Pero después, en el campo personal, ¿quién te pone el estándar? Y ahí es una trampota, a mí tú puedes recordar ahí la palabra la trampa. Yo tengo una serie que según yo voy a hacer que se llama La trampa. Y una de esas trampas es uno mismo, pues. Es que uno, no sé cómo es que uno se monta tremendo nivel de referencia de, de lo que debería ser perfecto. Y muchas veces uno, yo creo que se hace el nivel y se pone las vallas súper altas. Y ahí aparece la típica persona sobreexigente, muy exigente de sí misma. Y, y contra eso, contra eso, ¿no? Uno camina contra eso. Y aparece alguien como tú ahorita, que dice, oye, ¿quién te puso la valla? Y, y apareciera que alguien más la puso, pero yo quería que uno mismo compra la valla, ¿no? Sí, creo que de repente, ¿no? Si nos vamos a cuando éramos niños... De repente la valla sí nos la ponían los papás, porque nosotros ni idea, ¿no? Pero también, este de alguna forma, también la valla la poníamos nosotros, porque nosotros queríamos agradarlos, complacerlos o este, tener este reconocimiento. Y, pero ya cuando eres grande, de repente estás acostumbrado a ponerte esas vallas. Y ya, ya este. El tema es como tú dices, ¿no? Me pongo una valla hasta acá. Ya, pero cuando la cuando la consigo, es que justo, la trampa sería este, como tú dices, ¿no? Ajá, creo, que cuando así. la consigues dices, oh, ok, creo que me puse una valla muy chiquita. Entonces, mejor me la subo un poquito más. Ahí va, ahí va la trampa. Creo que la valla tiene una, un detalle. Nunca, nunca la vas a pasar, siempre está a un poquito casi, casi de tocarla, pero siempre queda ese margen. Y ahí entras en un ciclo. ahí y dale, que dale. ¿Sí? ¿O estoy hablando? Sí, ajá. Podrías entrar en un ciclo, dale, dale, dale, dale. ¿Y eso qué podría, qué, podría, este, qué podría generar en nosotros? Por ejemplo, en mi caso a veces, por ejemplo, generaba esto de, ok, no terminar algo. ¿Por qué? Porque nunca lo que terminaba estaba, o cuando estaba al estándar, siempre decía, esto puede ser mejor. Entonces seguía, no seguía este, como dándole más, dándole más, dándole más. Y creo que ahí, si es que solamente te enfoques en algo y descuida las otras partes de tu vida, porque no solamente estás viviendo para, para una cosa, uh -huh. sino dentro de tu día a día, Igual, ¿no? Tienes que ser profesional, tienes que ser hermano, tienes que ser amigo, tienes que hacer este más cosas y tienes muchos más sueños. Uh -huh. ¿Cuándo crees que le puede, se le puede poner este, un, ok, ya, estoy satisfecho, aquí, hasta aquí está bien? Uh -uh. No, es que justo viene la gracia. Yo creo que justo lo que estamos haciendo, cuando alguien es capaz de decir, Ajá. quiero ser perfecto, recién se acaba de dar cuenta, y está atrapado en un ciclo de perfección. Porque yo creo que una de las trampas de, de la perfección es que no te das cuenta. Tú no te das cuenta. Tú, tú solo tienes que, tienes que satisfacer algo que no lo ves. Es, es, ahí, es un, como cuando tienes sed y tomas agua y tomas agua, pero es como si nunca pararas de tener sed. Entonces entres en un ciclo que no tiene fin. Y, y, te, y entonces hay gente, eso me parece muy común, la típica escena de entrevista, y el entrevistador pregunta, uh -huh. cuéntame, ¿cuál es tu principal defecto? El, el, el novato que va a entrevista dice, bueno, mi principal defecto es la perfección, quiero ser perfeccionista, o a quedar bien? Y la verdad que es una, una, una respuesta tan triste realmente, porque el perfeccionismo te lleva a eso, ¿no? Ah, no te hace eficiente, te quedas atrapado cuando la cosa ya está buena, pero tú no paras, eh, te hacen que extiendan los tiempos de, para terminar las cosas. Pero incluso yo creo que las cosas... Si podemos partir esta conversación como en partes, primero ver la trampa, cómo caemos en, la, en el perfeccionismo, y ahí cómo te das cuenta y de ahí cómo sales, si lo pudiéramos partir en tres momentos, eh, yo creo que lo, la primera es que no te das cuenta, y así es siempre, no te das cuenta, tú puedes vivir años en eso. Y yo creo que un síntoma para darse cuenta... Sí, es como tú dices, ¿no? Eh, no, dale, dale. Sí, tú, tú no, no te das cuenta, y justo cuando tú estabas hablando se me venía la palabra adicción, ¿no? Es como caer en una adicción a esto, ¿no? A esto de estar con esto de, alcanz, de desear alcanzar algo, alcanzar algo, alcanzar algo y, y gustarte esa forma de de, de de vivir inclusive, ¿no? Que podría, como tú dices, no ser bastante, en algunos casos, retante si por ahí tú, te, tú lo identificas y paras. ¿No? ¿Por qué? Porque te iba a invitar a mejorar, pero si no, si caes y te dejas envolver en esto de la perfección, sí si este, si puedes agarrar y descuidar y abandonar otras cosas. Y además también este, meterte en una especie de sufrimiento, ¿no? Ahí me la robaste. Ahí eso te iba a decir. <risa> te iba a decir que, uno, bueno, hay gente de pronto que no se puede estar mirando, escuchando, y digo, bueno, ¿y yo como sé si estoy cayendo en un ciclo vicioso, tóxico de perfeccionismo? Y es que el perfeccionismo tiene unas características, yo creo, eh, no tiene un lado positivo. Para empezar, yo no le veo que tenga, como hay cosas que uno dice, no, tiene su lado positivo, tiene su lado negativo, ¿no? Eh, y no confundirlo, en todo caso, no confundir perfeccionismo con excelencia. Podemos diferenciar ahí algo importante. Eh, porque el perfeccionismo no te lleva a todos los días a intentarlo hacer un poquito mejor. No, no, eso no es, no es el camino, eso no es perfeccionismo. Eh, más bien es, eh, empiezas a sentir frustración, experimentas angustia. Eh, ex esos dos principales van muy acompañados de competencia, ser competitivo, más o menos. Eh, y sobre todo te reduce la capacidad de disfrutar, de disfrute de las cosas, de los momentos, ¿no? Porque hay resultados que yo, yo creo hasta ahí. No sé si tú me puedes agregar un par más. Sí, mira, como tú dices, no, frustración. este También podría darte un poco de tristeza. Inclusive si caes en este ciclo, como tú dices, no, de, de trampa, del perfeccionismo, de, de, de quedarte metido ahí, también podría quitar nuestro poder personal. Okay. Porque si yo de alguna forma agarro y digo, okay, yo hoy día quiero llegar a, a, por ejemplo, a este sitio, ¿no? Y después, a un, y después digo, no, pero no es suficiente, a otro siguiente, a otro siguiente. Y de repente en esto va a llegar un momento en que, ok, no llegué a esto. Puedo inventarme de que no puedo ser capaz. Y también si eso me genera este, como frustración, ansiedad, y lo sientes en el cuerpo, ¿no? Podrías agarrar y evitar arriesgarte a hacer otras cosas que son importantes para ti, por no entrar a eso que, que uno, que, que yo, por ejemplo, en este caso, lo ¿no? que yo mismo lo puedo generar. Ahí. Porque mi cuerpo, ok, ¿no? Este, y ahí podría, ser, podría este, ser una de las causas de repente, ¿no? De postergar, de dejar al final las cosas. Sí, bueno, mí me ha gustado porque, ¿sabes que Creo que el este perfeccionismo, lejos de, de, de ser positivo y ayudarte a avanzar, a ser mejor, te roba una lista larga de logros. Porque como, como, como, justo como lo acabas de escribir, entonces como yo me, me, me imagino perfecto, como una ilusión de yo perfecto, y hay una cosa que hay para hacer que está como por acá, yo no me mando. Porque como está tan lejos o de pronto es tan alta la valla de, es, de ese logro, eh, yo todavía no he alcanzado el perfeccionismo que yo creo. Y no me atrevo, me, me, empieza a, me empiezo a no atreverme a hacer cosas porque no voy a poder. Porque si, si esta que es chiquita no la puedo hacer perfecta, menos esa que es grande. Y yo creo que empieza a, a no sentirte suficiente. Yo no sé cuál es primero, como sí. que el huevo y la gallina. No, porque no me siento suficiente, no me mando a hacer ese logro o... No me mando a hacer eso luego porque no me, si, no me voy a sentir suficiente. No sé, algo así. <risa> ya. Bueno, podría ser los dos, no sé, depende de cada persona, ¿no? Este, pero, bueno, ahí creo que algo, algo importante es, como tú dijiste, este, identificar, ok, cuando estoy haciendo algo para poder exigirme un poquito y mejor, un po, o, un, o bastante, no sé, pero exigirme para mejorar... Y cuando ya esto está cayendo en un siglo. Eh, yo creo que ahí le puedo agregar un ingrediente, es el reconocimiento. O sea, yo creo que algo que yeah. no da espacio del perfeccionismo es reconocer. O sea, yo creo que cuando vas en el camino de la excelencia, que es un camino saludable, es, a ver, voy a intentar hasta acá, ¡ping! Eso fue uh -huh. lo que logré, no me salió todo esto, pero aquí, hasta aquí llegué, me lo celebro y tal. El perfeccionismo no permite celebración, no es que nunca llegas, entonces no hay espacio para celebración. En cambio aquí celebro, listo, coroné un escaloncito. Y alguien te dice, oye, pero todavía te faltan como 15 escalones. ¿Eh? Sí, sí, está bien. Te a uno. Me lo celebro. De mañana voy por el segundito. Fin. Ah, listo, ya voy dos. Me lo celebro. ¿Todavía te faltan? No, no hay problema, poquito a poquito. Creo que ahí ese poquito a poquito de reconocimiento y lo puesto reconocer también lo que te falta con una sonrisa, creo que es un, el camino que el perfeccionismo no deja hacer sí, sí. No sé. el, el reconocer el disfrutar como tú dices no el celebrar ok, ya por ejemplo en este caso no este cuántas personas de repente quisieran hacer un live y buscan el live perfecto no y no lo te, y, y no lo y no lo hace y de repente por ahí, no sé, estuvieron desde febrero. <risa> ya. Pero, eh, la hay perfecto, pero que no hay, ¿no? O sí. No, Para pues ahí que no hay No hay una cosa que uno dice que impresionante. No hay. Pero siempre va a haber uno mejor, seguramente. Sí, y de repente va a haber uno que te guste más. Uh -huh. Y ya está. ¿No? Este, y, y hay algo que que me gusta esto de de repente a la primera vez que comenzaste a hacer estos live el primer día ¿no? al día 20 hay otro hay otra persona ya hay otro este hay otro estilo, hay otra sensación de disfrute cuando terminas cada uno de los live de rep pues me, sí, eh, yo creo que sí eh, si así, yo creo que todo el tiempo que no hice un, un, un, un video en general, en todos estos meses, porque yo pues venía haciendo y paré, eh, va por eso. Va porque además el, el perfeccionismo se, se alimenta de pretextos. Entonces, no, no es, que, uy, no. es que hoy no me va a alcanzar el tiempo para hacer ese video perfecto. Uy, no, es que no tengo las condiciones para sentarme y hacerlo. Uy, no, es que no. Y no, la mierda. Vale, vámonos con un live, que el live pues no requiere edición, no requiere... Es, es el previo y el post es mucho más, más pequeño que un video editado y tales. Y, ese gusto, y, y me robaba muchas cosas, el gusto de compartir con, con la gente que, que me sigue, que conozco y tales, y conversaciones, ¿no? Entonces, sí, entonces ya voy en el, en el Live 20 y hacer, por ejemplo, descubrir esto. Ay, mejor lo hago con alguien acompañado, entre dos siempre es más fácil. Ha sido súper chévere, súper chévere. sí. Sí, es, es bueno, eso es lo que yo veo. Justo yo agarraba y yo también, pues, esto de, del perfeccionismo no lo tengo, ¿no? Y va desde la educación también que he tenido, ¿no? Esto de, ok, tienes que tener 20, ¿no? Y yo creí, yo viví creyendo, así, si es que este, mis primeros hijos, porque tengo cinco, ¿no? Este. Fueron criados así, esto de, ok, si era 18, si era 17 o algo, no te celebro. ¿no? Así lo hubiera visto esforzarse. ¿Ya? Porque no se llegaba. y Pero, de, pero, este, bueno. Y pasó lo mismo, por ejemplo, en este live, ¿no? Yo dije, ese live con Guaidó, bueno, lo quiero un montón y quiero que sea muy bonito y toda la cosa. Ya, ok, ¿y de qué vamos a hablar de la perfección? Ok, con razón estás saliendo esto, pues, ¿no? Este, y, pero, como tú dices, ¿no? Y comenzaron a venirse acciones o cosas que yo decía, oh, ah, yeah. ya. Como consideraciones que son válidas, ¿no? Porque si uno las... las atrae, Yo creo que uno mismo las comienza a atraer cuando te metes en, en algo o tienes mucho temor a algo, porque también dentro de esto hay temor a no hacerlo bien. Ah, pero de todas maneras. O sea, ahorita la palabra es percepción, ¿Ya? pero el papá atrás la semilla es el miedo y no hay otra vuelta. Ajá, no hay otra vuelta. Y, y bueno, pero después, ok, vamos a hacerlo. Porque como tú dices, ¿no? Entre dos es, es mejor, es más, mm. es más, es este de repente es más fácil, es más te sientes acompañado, y vamos a, y, y bueno, en este live dije, ok, vamos a mostrar lo que, te, lo que tengo, lo que tenemos, Exacto. y así, auténtico por, Porque mira, esto que estamos haciendo, yo tuve una experiencia, de, a mí me ha pasado muchas veces, pero cuando contigo estábamos haciendo unos proyectos, por allá en el 2011, eh, queríamos hacerlo de ciertas maneras y tales, que eran consultorías, eh, había competencia, habían varios consultores, varios, varios, que, hacían, que estaban en esta línea, y había unos espectaculares que uno entra, oye, quiero seguir ese tipo, quiero ser como él, y había otros que uno decía, uy, pero ¿qué están haciendo estos muchachos, por favor? ¿Qué es esto? Eh, con Tommy, la con tómida. Sin embargo, un día que yo vi, eh, yo debo decir que yo estaba en una posición muy crítica, no, imagínate ese trabajo que hacen, por favor, que tuve la oportunidad de verlo, y, y resulta que estos chicos, hablando ya en el mercado, lo que es negocio, vendían más que yo, más que nosotros, y dice, ah, no, pero espérate, el problema, uno, que no me, no me gusta lo que hacen, pero venden, y aún más interesante, la gente se los compra, y aún más interesante, venden, no un poquito más que nosotros, mucho más que nosotros, ¡Ah! aquí hay algo que está pasando, y yo recuerdo haber identificado eso, yo lo quiero hacer perfecto, y avanzó poquito. Ellos lo hacen ahí nomás, como, como les va saliendo y cada día son un poco mejores. Hoy son muy buenos, pero esos chicos con ese poquito avanzan un montón, un montón, un montón, un montón. Entonces a la hora de los resultados económicos y número de proyectos hechos por año, pues me dejaron tirado. Y ahí dije todo mi respeto a todas las personas que no hacen las cosas perfectas, que las hacen, las hacen un poquito bien, pero las hacen y avanzan. Y ahí hay acto. Creo que ahí hay un mérito importante. Entonces, como, como sí. una amiga dice, esto dice mi amiga, bruto pero decidido. Él avanza, avanza, avanza. Yo ahora me, me parece una buena opción. Entonces intento renunciar a eso. Entonces, para ¿cuáles crees que podrían ser entonces, Guaira, estas herramientas o recomendaciones que les podemos dar a las personas? Pues bueno, entonces hemos, hemos un poco como hecho de la parte de identificar cuando uno está cayendo en perfeccionismo, ¿no? Entonces, recomendaciones sería como para salir del perfeccionismo, ¿te refieres? sí, porque podríamos meternos en un triángulo, ¿no? esto de desempoderamiento Ok, a ver. No, de este, esto que, ok, yo quiero ser perfecto y como no soy perfecto y nunca voy a alcanzar la perfección porque no sé si hay algo perfecto o mejor partimos del hecho de que todo es perfecto. Okay. También. Tal cual es perfecto. ¿No? Este... Mira, una de las cosas que a mí me funciona para identificar, ok, estoy cayendo en esto de, de no avanzar por querer ser perfecto, por este, por este, estoy atrapada en algo, ¿ya? Sí me, me una de las cosas que me permite a mí a, este, identificar esto es poder conocerme un poquito más, ¿ya? No andar como corriendo todo el día, o de una actividad a otra actividad, sino darme unos, de repente, unos cinco minutos, o minutos para dar una pausa en mi día, Okay. Puede ser cuando me levanto y comenzar a ver, ok, ya, hoy día que quiero crear, ¿y dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estuve sintiendo ayer? Un, una, comenzar como, a identificar, Como consciente ¿no? te refieres, ¿sí? ¿Qué? Hacerme consciente. Sí, hacer, hacerme consciente de lo que estoy sintiendo. Pero, ¿no? este Si de repente tengo alguna parte de mi contracturada, mm. o que me está doliendo, me está pesando o algo. Y preguntarme, ok, ya, ¿desde cuándo lo siento? Mira, ¿No? ahí, ahí, ¿Cuándo ahí, estoy en esto? Ahí, ahí, me, me, me parece interesante mezclar eso, ¿no? Mezclar cuerpo, hacer cuerpo, sentir, sentir, sentir, sentir. Entonces, partes es que no les pongo atención, ¿no? Como has dicho, contracturado, dolores, enfermedades, etcétera. Con, también con tus resultados, con la vida práctica. La, como que el cuerpo es, es lo que viene con nosotros por naturaleza. Y nuestros trabajos y nuestros roles son artificiales en todos, al 100%. ¿no? Entonces, que también a eso, lo, revisar qué logros que yo quisiera no estoy teniendo. Y qué logros que yo quisiera en el, entre 60 no estoy teniendo. Por ejemplo, de pronto sí estoy teniendo logros profesionales, pero no en mis relaciones personales, pareja, familia, hijos, hermanos. O si sí tengo mi resultado en el profesional como, como número, pero mi resultado con mi equipo y mi gente y los que están a cargo mío y los que están a los lados de arriba, está, es como que a un precio muy alto, no están andando. Yo, entonces yo creo que si comparo cómo va mi cuerpo, ¿Ah, va a haber una relación ahí. Porque si esto no está andando bien, yo creo que mi cuerpo no va a estar muy sanito, que digamos, tampoco. ¿eh? Ahí debe haber un espejo. Si tienes razón, debería haber ahí, podría haber, ahí debería haber un espejo, ¿no? Y, y me gusta mucho esto que dices tú, ok, no solamente miro yo, uh -huh. no solamente me miro con respecto a mis áreas. Hay algo que, que dijiste, es esto de mirar cómo están las personas que están trabajando conmigo o están en mi entorno. Uh -huh. Me parece esto que también es muy importante, ¿no? Muy importante este este cuidar como también las personas que están en tu entorno se están sintiendo con respecto a ti. Sí, eso está, eso está chévere porque el perfeccionismo sí, que, te, te, te arrastra y no, no solo te afecta a ti y a tus resultados, sino también arrastra a tu entorno. y lo arrastra de manera importante. Eh, ahí me hace recordar algo. Sí. En, en el budismo, cuando eh, básicamente se enfoca ¿Ya? en liberarte del sufrimiento, entonces, perfeccionismo, ahí no hay vuelta que darle igual sufrimiento. Se dice que la, la causa del sufrimiento, la raíz, la semilla, es que las personas des, eh, que me pasen cosas que yo no deseo que me pasen, o que no me pasen cosas que yo quisiera que me pasen. Que es la misma vaina, pero por el otro lado, ¿no? Entonces, eh, todo lo que hemos venido narrando, me parece que se puede definir ahí. Cuando yo quisiera que las cosas sean de una manera, no son. Y o al revés. No quisiera que sean así, no son. Entonces me quedo atrapado en ese querer y no querer. En vez de dejar que las cosas sucedan, acepto, reconozco, voy avanzando, acepto, reconozco. Ahí yo creo que hemos revisado como que cómo saber cuando estamos en perfeccionismo, ¿no? Creo que hemos hecho un, digamos, varias por arriba y sí. por abajo. Ahora, el cómo salirse. Ya, el cómo Entonces, salir de... ya dijimos una parte, ¿no? ¿Sí? Al, algo... Revisar. Ajá. Cuerpo, mirar sí. el entorno. Okay. Primero, sí, creo que este agarrar un hábito todos los días de agarrar y comenzar a este a, a tener estos cinco minutos de conexión contigo, pueden ser diez minutos, ¿no? De repente algún tipo de meditación o simplemente con respiraciones conscientes y revisando cómo estás. Me parece que es una buena práctica agarrar ese hábito de, diario de agarrar y revisarnos. De ahí, el otro. Cuando ya sabes que estás sintiendo algo, pues, diferente, que ya estás, este, ahí si sí puedes evaluar tus resultados. Ok, ¿cuánto estoy avanzando? Ya, listo. Esto es lo que estoy llegando a agarrar y hacer un, este, yo le digo un, un corte. Uh -huh. Y un corte lo puedes hacer bien rápido con una respiración. Respiro, voto y tomo un minuto de respiración o dos minutos, un minuto de respiración y, ok, Ya. Estoy aquí ahora, ok, ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué, qué, qué he hecho en estos últimos de repente, en estas últimas dos horas? ¿Será que y de repente te preguntas, ¿no? ¿Será que estoy entrando a, a este a este perfeccionismo sufrimiento? Pero ¿sabes qué me acabas de hecho pensar, me ha hecho pensar en algo? Yo creería que una una de las cosas más peligrosas que nos puede pasar es vivir en perfeccionismo que ya hemos dicho las consecuencias, te roba felicidad, te genera ansiedad, te roba la capacidad de disfrutar de la vida, muchas cosas que te roba. Pero resulta que la persona tiene en ciertas áreas resultados y vive con confort. Entonces, ante ese confort material que tiene, pues dice, pues a mí, yo para qué me quiero salir del perfeccionismo, sé si estoy bien, ¿no? O sea, tengo hecho lo que quiero, tengo el club que quiero, mis hijos van al colegio que quiero, y en el barrio que quiero y creería que a, a, a mí me estoy reflejando en personas que me dan esas respuestas, ¿no? Pero así estoy bien, yo no lo sé que quiero. Y ahí le veo mucho valor a la parte que hablaste de cuerpo, porque esto el perfe perfeccionismo amarrado mucho está amarrado mucho al temor, entonces eh, de seguro algo está pagando el precio, eso se paga. Entonces puede que la presión alta, que no se quede el corazón, que las migrañas. O cualquier cosa, digamos, es que el perfeccionismo, esa es la otra. O sea, hay áreas en las que tú no eres perfeccionista y áreas en las que sí eres perfeccionista. Entonces, por esta área la, te, la vas pasando piola, pero por esta las vas, vas fregado. Por ejemplo, enfermedades como las aftas, claro. que están muy relacionadas a, a, a cuando tú no, no expresas, que te quedas estancado aquí en, en no expresar, si te queda acumulado aquí todo, porque tienes ganas de siempre de lucir bien, entonces tú mejor callas así, luces bien, pero acumulas un montón de cosas que nunca dices, que no expresas, te las pagas con aftas y por poner ejemplos que yo he experimentado, ¿no? Entonces, ¿Sí? quisiera ese mensaje para la gente que dice, pues yo estoy bien, solo darles la alerta, pilas, en algunas cosas vivirás muy cómodo, pero hay algo que está pagando de precio en tu cuerpo y ahí le veo valor a eso. Sí. Y, y... Y que tú me dices no puede ser que la presión alta puede ser de repente los resfríos constantes que podrías tener no o este tipo de alergias ya o de repente este ¿eh? cómo está tu aspecto físico no sé si estás este, un poquito este subido de peso o no ya a veces con esto del perfeccionismo de una de las este de los temas que descuidamos en nuestra alimentación Realmente uh -huh. cómo nos estamos alimentando. Y también lo otro que, que justo cuando estabas hablando decía, ok, yo no me daba cuenta, por ejemplo, Guaira, en ese tema de entrada a la perfección, por ejemplo, cómo, este, cómo podía estar afectando a mis hijos, ¿no? Uh -huh. Yo no me fijaba, por ejemplo, en algún cambio de, en la actitud que ellos tenían, uh -huh. Y Decía, ah, no, es adolescencia, que ya tenía sus propias cosas, ¿no? Pero ah, muchas veces, pues ya, ok, hay un cambio de, de etapa, están entrando a la adolescencia, entonces yo también necesito otro tipo de cosas y necesito estar pendiente. ¿Ya? Sí, sí. Tú, tú me hiciste acordar ahí, en una época, yo convivi con unas personas muy cercanas, que eran como que eran mis referentes, algunos referentes en algunos aspectos, y en la universidad. Y yo venía con una nota tipo 18, ¿no? En Perú, estoy en Perú, entonces la nota en Perú es de 0 a 20. Entonces tú, a partir de 11, pasas hasta Es Entonces, 18. Y me decía, ¿y por qué no sacaste 19? Y yo, oh, ups. Pero es que esta materia es difícil y es un logro. Nadie, solo soy yo saqué 18. Estar lejos de reconocérmelo, era con mi satisfacción Yo, ah, la, la, la próxima venía. Listo, vine, vine con 19. pero no sacaste 20? Los miércoles. Como que... O sea, no, era una cosa así, y entonces esa, sí, ya yeah. estaba en mí, ya soy una, era una persona adulta veintitantos, entonces ya había una cierta capacidad de decidir si yo le compraba o no su reconocimiento. ¿no? Pero eh, yo, yo quisiera en todo caso, para quien empecemos a dar la vuelta, es ¿qué es lo opuesto entonces al perfeccionismo? ¿Cómo es una, una actitud opuesta, saludable? Para mí es, es el tema de reconocer lo que vas avanzando. Ok, perfecto. Me parece que eso es una actitud saludable. Ok, voy avanzando, voy avanzando, voy, voy, comienzo a ver mis resultados, comienzo a ver este lo que estoy haciendo. Creo que es bastante gentileza conmigo. Ok, gentil conmigo, Okay. Claro, porque mira, en este tema de profesión muchas veces queremos, este o de exigencia, ¿no? Somos mucho más exigentes con nosotros que con los demás. Como ya casi cruel con nosotros mismos, ¿no? Sí, y creo que la voz ahí es tratarnos como tú tratarías a tu mejor amigo. <risa> bueno. <risa> okay. Ya, con, con, con esa, este, de repente, ternura, compasión, de este, no le das lo mismo, de repente, láticos que, que te das. ¿no? ¿Te refieres como cuando uno le hace a barra a un amigo? Vamos, vamos, tú Sí, ajá. Mm, acá, claro, ahora sí. Ok, ya llegaste acá. Ok, ya. ¿Quieres un poquito más? Ok, vamos. Vamos, inténtalo, ¿no? Bien, entonces, vamos. Entonces, de no cuatro, ahí, este, que tampoco errores? no es este, echarle porra solamente, ¿no? Sino agarrar y animarlo, apoyarlo, ok, ya, darte cuenta de... Ok, ¿qué necesita? Muchas veces este, necesitamos también mucho amor para acompañarnos. ¿Cómo metes ahí ¿Ya? los errores, entonces? ¿Qué? ¿Cómo metes ahí los errores? Cuando se comete un error, ¿cómo, ¿cómo lo encajas? En el proceso saludable. Ok, bueno, ya. Hice esto, bueno, no salió de repente, o oh, hay esto que puedo mejorar. Uh -huh. Yo sí, este, en las conversaciones he tratado de, de cambiar este tema de, mira, como este error, como por ejemplo, esto se puede mejorar. Uh -huh. Me parece que esa es una palabra más gentil. Pero digamos uno cuando viene ¿No? así, en, en, la cruda, en la cruda de un día, o sea, uy... Metí la pata, la embarré, uh, la re contact, Entonces ahí. Ya, eh, ya yeah, okay. o sea, Listo, el, podría el ser ya este. Sucedió, ya sucedió el evento. Entonces, con, con mi reacción ante ese evento, ¿cómo, cómo es la manera saludable de, de reaccionar? Para no caer en perfeccionismo. Yeah. Uy, ok, ya, la embarré, ya, comete ese error. Ok, listo. Podría ser que, que te quedes un ratito ahí, okay. ya. Como un duelo pues. okay, ya. ¿Sí? Ay, y reniegas okay, okay, okay. ¿Sí? sí como un duelo no un duelo este liberas tu frustración todo dije ya ok, listo este el tema es que esto no se convierta pues no se quede pegada a ti todos los días o el resto del día uh -huh. sino agarrar de repente agarrar respirar y decir ok, ya ya pasó pero ya pasó no uh -huh. y qué puedo aprender de esto y de repente, si quieres, lo, lo escribes, lo apuntas, lo tienes sí. presente, ya está, listo. Pero es aprendizaje. O sea, el látigo y el autoflagelo ahí quedan de un lado. Sí, el reconocer, ok, me siento mal, me hizo sentir mal, ok, tengo mis, de repente, mis 5 o 10 minutos, no sé de, de esto, de como tú dices, no de duelo, de, de, este, de cólera, y de ahí digo, ok, vamos a salir. No ser consciente qué? de esto. Ahí tú usas la palabra habitar, ¿no? Habitar la cólera, evitar la rabia, evitar la molestia. O sea, me la habito toda. Soy cólera en un, un momento. Sí, y, y para mí es saludable, pues, hacerlo en, en un espacio donde no puedas afectar a otros. Mm. Uh -huh. Porque si te cruzas con alguien, de repente en ese momento, este, sí podrías hacer daño. Uh -huh. Y la idea no es hacer daño a los demás. Uh -huh. ¿no? Ah, sí Podrías agarrar y de repente este, escribir, inclusive a, a mí me funciona mucho escribir. Es verdad, yo lo he... Ok, hecho. ya comienza. Es increíble, pero es tan simple y tan poderoso, solo escribirlo, bajarlo a papel, es brutal. Sí, es como, sac lo saco de mi mente y lo pongo a papel, ajá, uh, saco de mi mente, lo pongo a papel y ya, ok, listo, pum, ya saco. Inclusive a veces lo puedes, si quieres, ¿no? agarra, lo rompe, lo quemas, lo haces, el rito que tú quieras, sí. para poder agarrar y decir, ok, ya, lo dejo ahí. ¿Qué relación tiene y la palabra aceptación? Me llevo aceptación? solamente el aprendizaje. Ahí se me ocurre una pregunta, ¿qué relación tiene la palabra aceptación con, con, en, en, en ese proceso de, de liberarme del perfeccionismo? A mí me parece muy importante la aceptación, no aceptar, que, aceptar lo que es. Cuando nosotros nos peleamos y, y, por ejemplo, queremos regresar atrás, uh -huh. ¿no? Para reinventarnos cómo hemos podido hacerlo mejor y varias cosas más, es no, no aceptar que esto ya pasó. Uh -huh. El no aceptar, eh, cuando no aceptas lo que, lo que es, ahí se genera también mucha frustración. Mira, yo tengo ahí una, una cosa... En mis procesos de coach, en todos los como entrenamientos o procesos de coaching que he vivido, hay una cosa que siempre me torturó. Una, es que le contaba mi problema a, a mi coach, a la persona que me estaba haciendo la mentoría. Y es, está en la situación en que yo ya sé mi problema, ya sé la causa e incluso sé la solución, pero no puedo actuar. Entonces me decían, lo importante es que ya lo ves. Ay, me da una rabia porque... Era como que era casi una plantilla de respuesta Y le contaba, lo importante es que ya lo ves. Y yo, ok, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces antes de la acción venía el punto intermedio que lo que te llevaba a la acción que era aceptarlo. Entonces, tienes que aceptarlo, no reniegues. Entonces yo tengo una pregunta porque a mí me tomó años, yo puedo decir que años, yo digo que la mente entiende, pero el cuerpo conoce, el cuerpo sabe. Entonces mi mente entendía, acéptalo, que okay, ya entendí. Pero que mi cuerpo lograra experimentar lo que significaba hacer aceptación me tomó un harto tiempo. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo podemos describir la aceptación? ¿Cómo yo sé que estoy en aceptación? ¿Cuál es el sabor de la aceptación? ¿Cómo sé que estoy en aceptación? Mira, para mí la aceptación te, te da paz. Ok. O sea, sabor a paz. Okay. Ya, ya no me peleo con esto de que no puedo cambiar. No me peleo, ¿Ya? ¿qué Y lo que hago, yo acepto y estoy tranquila con eso. Pero la re embarré otra vez, lo mismo. Siempre meto la pata en el mismo problema. Soy un bruto. ¿Qué, ¿Cómo entro ahí? Cómo, ¿Cómo entro a paz? ¿Cómo llego a la paz ahí? Ese, y tú me vas a decir aceptación. Ya? Ya. Es justo ese sabor, el sabor a que. Bueno, paz me gusta. ¿Uh -huh. Es, es paz, ¿no? ¿Y cómo llegas a la paz? Para mí es este proceso de primero habitar, habitar. ya, ok, comienzo, habito, agarro, escribo, escribo, inclusive lo puedo agarrar y conversar con alguien, okay. ¿ya? Lo puedo conversar con alguien que, que tenga confianza y de ahí, este, para mí es este, esto de ver las consecuencias de estar que me trae estar en ese en ese proceso de no aceptar okay. ver todos los costos como tú dices no de repente es la gastrite estando y, ok, ya, yeah. si todo esto son los costos de, de, de no aceptar algo, de estar en frustración o estar en, en este tema para mí es elegir okay. elegir, el eleg, elijo por agarrar y Ok, voy a elegir y voy a dar la oportunidad a, a hacer otras cosas, ¿no? A, a escribir, a meditar o a, a, a respirar contentemente. Este, um, y también, yo creo que también es, este, a mí me ayuda mucho, ¿sabes qué, Guaira? El abrazarme y darme cariño. ¿Así? ¿Así literal? ¿Así? sí. O sea, agarrar sí. y ver, cuando estoy así, digo, ok, ya basta, ¿no? Ya basta, a ver, ¿qué, qué, me, ¿qué le dirías a tu mejor amigo? ¿Qué le dirías si esto le estuviera pasando a alguien que quieres mucho? Mm. ¿Por qué no puedes decirte esto a ti? Porque esta vocecita, este, ok, ya, decirle a esta vocecita, está bien, yo sé que lo que quieres hacer es que no la vuelve a embarrar, uh -huh. ¿ya? Ya entendí y me llevo el aprendizaje. Ya entendí, ya entendí que quieres esto, pero no de una manera ruda. Puedes hacerse, puedes hacerlo de otra manera, a esta vocecita, no decirle, ok, me puedes decir, si ya entendí, puedes decirme esto de una manera más gentil. Como si yo fuera dos personas, yo conmigo mismo, hablando. Sí, ajá. Para mí es, este, es algo también que yo, ok, ya, otra vez, vienes otra vez. Okay. Vamos a agarrar y ya, ya sé que ya sé dónde vas. ¿Qué podría hacer? Yo creo que también es bien este. Sí, pues, uno tiene que aprender de, de, de los errores. Pero para poder aprender sí es bueno este, ser consciente, no este, por ejemplo, escribir qué es lo que quieres hacer. Okay. Como, como técnica. Mira, con, con, como esto, técnica. Con, con esto que me has mencionado, estaba como que revisando cómo hemos llevado la, la, el tema que, primero, lo que es el perfeccionismo, me doy, es, las características de que estoy en perfeccionismo, y no, pero no me doy cuenta, y un poco viendo cómo me voy saliendo del perfeccionismo, yo creo, ahora estoy pensando que cuando una persona se acerca a alguien a recibir apoyo, que puede ser cualquier ayuda profesional tipo coaching, mentoría, psicólogo o cónsul, cons, consuling, eh, uno no va porque uno no llega y dice, hola, tengo un problema de perfeccionismo, no, no llega así jamás, No llega por otra cosa, oye sabes que no logro, tengo problemas con las relaciones con mi equipo, o tengo mucho estrés a pesar de que voy avanzando, ¿no? o la ansiedad me está comiendo, o no logro los resultados que quiero, etcétera. Y o de repente el trabajo que tengo no me gusta, o la relación en la que estoy no me satisface, y exacto, como la lista puede ser larga, pero no va por cualquier otra cosa. Y yo creo que en un punto de la conversación con ese especialista, tú un solito llegan o en conjunto, a que caramba, soy súper exigente conmigo mismo. Soy extremadamente, eh, sí, sobre exigente, perfeccionista, casi abusivo, oye, ya para, ¿no? Queriendo ser Superman, tal vez. No sé. Y, y se me vino, no sé, ¿qué opinas? ¿Alguna vez ha pasado que alguien venga y te pida ayuda por perfeccionista? Este, no, sí en alguna sesión, una persona que considero mucho, sí me, eh, me dijo, este quiero hacer todo esto, porque también era coach, quiero avanzar, quiero hacer un montón de cosas, y, y dentro de lo que comenzamos a trabajar salió, ¿no? La perfecta. Uh -huh. Y, este, y después, cuando uno comienza a revisar, no solamente esto evitaba de que pueda este, lanzarse a hacer algunas cosas. Uh -huh. Hacer cosas en ese tema de su nueva carrera, ¿no? Uh -huh. Sino también había algunas cosas este, en otros aspectos de, de su vida, ¿no? Uh -huh. Y develarlo creo que es bien, este, es muy bonito, pero ahí... Me acuerdo que una de las cosas que funcionaron mucho fue hacer mucho ejercicio de cuerpo también. Okay. El tema de bailar, soltar, entrar a lo que es este movimientos. Okay. Más este, por ejemplo, el bailar con una con una música diferente, sin estructura, de una manera loca, okay. te ayuda también bastante. Pero hay, a hay, relajarte hay, y, hay y respiras todo bien. y ya. Ok, va. Comienzas a, a liberar eso. Dijiste una interesantísima, dijiste la parte de estructura, ¿no? Porque eh, yo creo que todo está amarrado a ese temor de, de, de no. que la gente no vaya a ver. Yo quiero que la gente vea una imagen de mí que es esta. Y que ni por casualidad vaya a ver es la otra, ¿no? Y en ese ejercicio de que yo quiero mostrar, eh, me, me empiezo a entrar en ese ciclo. Y, o sea, que podría. Un ejercicio que me lleve a reconocer mis lados vulnerables y a darme cuenta que si me muestro un poquito vulnerable, poco a poco, no me va a pasar nada, no, no, la gente no va a dejar de ver, verme como quiero que me vean. ¿Ayuda? O sea, como trabajar un poco la vulnerabilidad de manera segura, controlada, ¿ayuda a esto? Sí, el mostrar la vulnerabilidades. Bueno, aceptar primero que somos humanos y que somos vulnerables, ¿no? Este, creo que sí sí eso te ayuda bastante no el abrazar tu vulnerabilidades el abrazar que así como tienes luces también tienes ondas. Uh -huh. y todo eso este está está está bien no todo eso es parte de ti todo eso te constituye y gracias a eso también has podido avanzar todo lo que has avanzado has podido superar todo lo que has superado bueno, pero a mí, bueno, lo que a mí me ha tocado vivir, eso no es tan fácil. Siempre, cuando he avanzado en eso, poco a poco ha sido con la ayuda de alguien, con la, con la mano de alguien, que en estos casos han sido coaches, eh, que he tenido varios en.